Ya, a grabarlo, ya. Vamos a 3, 2, 1, va. Dame tu vida y tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obliga a renacer Dame vida y dame aliento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 quisieras esta noche ir a bailar, cha cha cha, yo te puedo enamorar Dame tu vida y tu tiempo, wow. que te quiero Déjame sentir el movimiento wow, De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que voy a perder el conocimiento Solo quédate un momento Hasta vaporarnos en el viento Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha-cha-cha, yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos a Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha cha cha, yo te puedo enamorar